Ya, ya el meca fue. Necesaria sería esto, de ya, vámonos. Hasta ¡Oh! <risa> un <risa> piro con picañas, cuidado, carcañas. Estás bien pendejo. Bien pendejo. <risa> <risa> ¡No! ¿Cómo se salvó? ¡Uy! ¿Te lastimaste? No. Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¡Qué mentira! ¡Ay, chachos! Que nuco. No. <ríe> Casi me den Casi me nuco <ríe> No puede ser como se cae no.